Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academy. Hoy vamos a elaborar un hermoso collar, espero les guste. Para nuestro collar vamos a necesitar alambre calibre 24, perlas número 5 o número 6. Vamos a utilizar diferentes dijes como esta flor, Estrellas, ojos, esta estrella más grande y cadena. Recuerden que la, la cadena puede ser a elección de ustedes, el tejido. Vamos a utilizar pico de loro. Pico de loro. Y argollas. Para nuestro collar vamos a utilizar la tabla de diseño. Yo acá ya he ubicado en, los, en las tres hileras que trae. La cadena, entonces he cortado la cadena del largo que me aparece acá en la tabla de diseño. Y he ubicado mis dijes, los dijes son a elección, ustedes pueden elegir los dijes que más les gusten. Yo elegí estos y voy a poner también estas perlitas. Entonces ya el primero, la primera cadena ya la Quité y la puse acá para empezar a trabajar entonces acá yo voy a tomar una argolla bueno tomamos una argolla a todos los dijes debemos ponerle argolla entonces tomamos una argolla la abrimos y vamos a pasar nuestro dije Recuerda que tenemos clases presenciales en Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Ahora sí, continuamos con nuestro video tutorial. Tomamos el dije, lo pasamos por la argolla y ahora, hecho esto, voy a ubicar en la cadena el centro. Entonces, tomo acá y ubico el centro. Yo acá tengo como un alambre, un pedacito de alambre. Lo voy a poner acá justo donde es el centro. Lo, lo dejo ahí como una guía. Lo voy a poner como una guía mientras. Y voy a pasar la argolla con mi dígito. Lo paso acá y voy a cerrar. Cierro. Y saco la guía. Entonces miren. Aquí me ha quedado mi primer día. Voy a tomar ahora el alambre. Y voy a recortar. Voy a cortar acá esto. Voy a hacer como un caracolito. Miren. Voy doblando. Cierro acá, le doy una vueltita, voy a pasar mi perla, miren, paso la perla, acomodo acá este caracolito, tomo mi pinza de punta redonda, y voy a girar así, miren. Voy a darle vueltitas. Y corto el exceso de De, de alambre, perdón, y aquí me ayudo con la pinza plana. Me acá nuevamente tomo una argolla, la abro. Paso mi perla y miren lo que voy a hacer, voy a contar entonces acá tengo el centro, la cadena acuérdense que es la elección de ustedes, entonces acá tengo el centro y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eslabones, en el número 12 yo voy a pasar mi perla con mi argolla. En el número 12 después del dije inicial. Y cierro. Y Acá, nuevamente hago lo mismo con otra perla. Porque la va a poner a este lado y después... Vuelvo y cuento 12 y pongo la flor acá y la flor delante. Lo mismo que, lo que hago en este lado, lo debo hacer en este otro lado. Ya tenemos dos cadenas terminadas, ahora vamos a hacer la última, la tercera. Y acabamos vamos ubicando nuestros dijes. Recuerden que tenemos que contar los eslabones de un lado y los del otro para que nos quede pareja la cadena, el diseño. Bueno, ahora tenemos que unir las cadenas, entonces voy a tomar, voy a tomar una argolla y voy a pasar las tres cadenas, entonces las puntas. Y cierro en el otro extremo, voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora voy a ponerle, voy a poner argolla y pico del oro en un extremo y en el otro solamente argolla. Voy a poner a un lado argolla y pico de loro. Y en el otro lado solamente argolla y así finalizamos nuestro hermoso collar. Y listo. Y así ha quedado nuestro hermoso collar.